el sistema carcelario en el país caribeño es precario. Alertan que 80 presos llevan una semana en huelga de bocas cocidas en los calabozos de la policía en el estado venezolano de Miranda. De acuerdo a toda la información recopilada por la ONG Una Ventana a la Libertad, denunció que los presos no se alimentan en reclamo de atención judicial para ser trasladados a centros penitenciarios. Fue así como de esa manera un grupo de 80 personas que permanecen detenidos en el eh, céntrico estado venezolano de Miranda cumplieron este lunes una semana en huelga de hambre con la boca cocida para reclamar atención judicial y así lo denunció la ONG una ventana a la libertad. Recordemos que esto no solo está pasando con el preso raso o sea, la que llamamos delincuencia común, está pasando con la gran mayoría de detenidos, más de 350 presos políticos que llevan meses, incluso años, ni siquiera saben por qué están detenidos, puesto que no se les ha iniciado un juicio formal. La gran mayoría de los presos permanecen en los calabozos de la Policía Municipal de Plaza Miranda, de ahí que iniciaron la huelga de hambre para reclamar atención judicial para ser trasladados a centros penitenciarios y denunciar el retardo procesal. Así lo detalló la UBL en un comunicado. Hay varias entidades que trabajan con respecto a este flagelo, entre ellas la Organización por la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de los Encarcelados en Venezuela. Hacen referencia a que los familiares de los detenidos están a las afueras del recinto de la policía de plaza y así poder acompañar a sus parientes en la huelga y elevar hasta las instancias gubernamentales la situación de hacinamiento en la que se encuentran en este centro de detención preventivo. De acuerdo a la recopilación de datos de la organización en los calabozos, se encuentran detenidos más de 110 presos hacinados e incluso algunos están en los pasillos de los calabozos. Hay de todo un poco. Más de 20 de ellos tienen sentencia condenatoria y de ese total, la mitad eh, lleva entre 4 y 7 años allí detenidos. Según recoge el comunicado de la organización, hicieron hincapié en sus familiares que llevan una semana sin comer y tomando solo agua. De manera respetuosa le exigieron a la ministra de Servicio Penitenciario, Mirelis Contreras, que se pronuncie sobre este caso antes de que se agrave la salud de los presos por la falta de alimentación. Añade así en la información. No estamos pidiendo que los dejen libres, dijeron sus familiares. Lo que estamos pidiendo es un trato más humano. Queremos que los trasladen a los que ya deben ser trasladados. Por eso pedimos al ministerio penitenciario que se aboque a atender este caso para que cesen la huelga. Así lo concluyeron. Nicolás el pasado 21 de junio anunció la creación de una comisión para hacer una revolución judicial en un lapso de 60 días. Ahí entra el juego político de Nicolás, el cual nombró a Diosdado Cabello en la revolución judicial. La comisión explicó que deberá solucionar en un plazo de 60 días el hacinamiento en los centros de detención preventiva y garantizar el paso de los recursos de estos centros a las cárceles. No olvidemos que esta situación inhumana que viven los presos viene hace muchos años atrás, desde cuando era directora la propia Iris Varela, la cual se le ha indicado de malos tratos, incluso la misma Michelle Bachelet se pronunció al respecto. Por último, algo que resalta aquí es que independientemente estén ahí porque cometieron algún delito o porque atentaron contra alguien, eso no los exime de que se les tenga que dar un trato más humano. Además, recordemos que también dentro de estos penitenciarios también han caído inocentes pagando condenas que no son de hechos. Y así, amigos, hemos finalizado esta importante noticia. Pienso que es importante, pero es más grave todo lo que está sucediendo en Venezuela respecto a la corrupción y la hambre que está aguantando Venezuela sin embargo aquí siempre nos tenemos al tanto de las noticias importantes que pasan en Venezuela y que también afectan claramente a Latinoamérica no se les olvide como siempre suscribirse a este canal activar la campanita de notificaciones compartir el canal con sus amigos y familiares en redes sociales para que más nos conozcan fue un gusto y hasta una próxima oportunidad Chao, chao